Bien. Muy bien, todos vamos a rotar los hombros. Upward, upward, Adelante, upward. arriba, atrás, y abajo. Breathing. Combinándolo con una respiración profunda. Breathe into your lower dan Respira en el inferior. your shoulders bigger, faster. Rotamos los hombros. En grande you, y rápido, backward, cuando no llevamos los hombros hacia atrás, los homóplatos push each other. se tocan, se empujan una a la otra. Combinamos con una respiración profunda In y rotamos en grande los hombros, Open your chest. usando la fuerza Close interna. Abre tu pecho, cierra tu pecho, abre tu pecho, cierra Close tu pecho, abre tus homóplatos, cierra tus homóplatos. Okay. Don't give up. Rota. Okay, no pares. Haz lo grande. Deep breathing to lower than respirando profundamente en el tantien bajo. You know, between the shoulders, there are two very Important, uh, energy points. Sabemos que entre los homóplatos hay dos puntos energéticos, energéticos muy importantes. Estos puntos energéticos son muy útiles para, para abrir los órganos, órganos internos. Y conecta con los pulmones y con el corazón profundamente. Rotate, uh, Ahora rotamos en el otro downward, sentido, hacia atrás, hacia downward, adelante, luego downward. hacia, disculpen, hacia atrás, arriba, adelante y, y abajo. abajo. Estamos estimulando los puntos downward, o Juan downward. entre los homóplatos, yendo hacia adelante. As far as possible. rota lo más grande posible, lo más lejos posible. Estamos masajeando los pulmones, Rotate. corazón y las y mamas. Rotando el chi del tanti en medio se conecta. Con el, tan, con el chi del tantien bajo, profundamente. Uh, Go Juan, I... va a escribirlo para nosotros, los puntos energéticos que estamos estimulando. Y mientras continuamos. Gao huang. Go huang. Okay, rotate faster. Ahora rotamos más faster. rápido. Breathing. Combinándolo con la, la respiración. This can activate your tu qi. Esto va a activar tu qi el chi de tumai. This up. tu yang up. It's also good for Cuando estimulamos el chi del de el yeah. tumai Still, es so el chi Yang y es muy bueno para cambiar el chi. Relax. Nos relajamos Stop. y nos detenemos, hacemos una respiración profunda. Ah, no. Nos relajamos mm. y ahora vamos a practicar el chikun ah, de la risa de nuevo. A Voy a tratar de poner la película para practicar happy make you happy. el chikun feliz. Yes. Uh, Bien. Ya la tenemos. Okay, everybody watch this movie. Ahora todos miramos yeah, esta película. You feel it's, uh, interesting and uh, you feel happy, you like it. Y ponemos interés en la ah, película. Yeah, yourself, so no sé nos disponemos en, a la alegría eh, y a la risa <tose> Ah, oh, oh. Eh, Así así Ah. ah yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> oh. Oh. <laughs> Ah, ah, ah, azadi, azadi, azadi kak, azadi, osadi. Oh, ah, oh, ini, ini, azadi, tasati, masa dikasasati, pasatikasasasama Ah ah ah oh. ah oh. oh. oh. asadh asadh asadh masjid asadh asadh asadh oh. kadoko <laughs> ah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 Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja. Jajajajaja oh uh. oh <laughs> uh. uh. uh. uh. <laughs> muy bien <laughs> muy bien asadi saber, asadi Ay, Is... Oh, yeah. este, es el chico de la risa. Mm. Mm. Okay. Vamos a ver, ahora vamos a tocar otro video, va a poner otro video de risa. Ah. Vamos a ver otro video de risa. Que se escucha la compañera Ingar? <risa> Ingar, Inga, mutece. Ya le pidieron que cerrara su micro. Yeah, Thomas uh, sent me a laughing movie, video, and it shows the laughing, happiness, how uh, you influence each other. Alegría, la risa, eh, contagia a unos a otros. <laughs> <risa> Reciban la información de alegría. <risa> The <laughs> fifth <laughs>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 <risa> yo, yo, yo, yo. <risa> Parece Nicolás. <risa> Oh <laughs> Nico <laughs> Tik tik tik tik tik Tik tik tik tik Tik tik tik tik I Share this laughing, share happiness. <laughs> uh, okay, everybody. Ahora todos. Keep happy que mantenemos este estado de uh, yeah, Every day. Todos los días. Laughing a few times. Mantenernos alegres en este es diferentes momentos. Es una manera muy sencilla de mejorar nuestro sistema inmune. Después de reír, I mean, I have a short rest. <risa> Des descansamos un poquito. Chi and blood Porque el chi y la sangre fluyen muy rápido. You know? yang y el cuerpo Yasa. internamente eh, se hace fuerte. El chi-yang yang yang sube. Yang. Este chi positivo es el poder del sistema inmune en el nivel de la energía. Podemos sentir que nuestro corazón se ha abierto y que la energía fluye bien rápidamente. Por el interior se vuelve armonioso. to this Y luego. We have this feeling. Venimos a este a este sentimiento, sensación y positiva. Y en nuestra vida todo, todo se empieza a volver positivo. Así que cuando together, nosotros reímos juntos happy together, y nos ponemos alegres juntos, happy consciousness field is se, se forma un campo de conciencia, de alegría y de felicidad en todo el mundo. Esos eh, sentimientos de alegría infect pueden infectar. Infectarnos unos a otros. Esto significa que mi alegría va hacia sí. ti y tu alegría llega a otras personas. Cuanto más personas ríen, esto hace que otras y otras personas se vayan sumando hasta que todo el mundo ríe. La información de, de alegría se expande a través de la conciencia y forma un poderoso campo de conciencia alegre. Este campo de conciencia es muy bueno para nuestra sociedad humana. Sabemos que recientemente el coronavirus se ha expandido muy rápidamente en todo el mundo. En esta situación, nuestro sistema inmuno se tiene que volver a devolverse muy fuerte. Cuando we tenemos un sistema inmune fuerte, el virus, virus, rechaza el virus y, y podemos limpiar virus. el virus y lo podemos transformar fácilmente. Negative, si nuestro interior es negativo, vamos a tener emociones the negativas. Y esto genera que la energía se bloquee. Y cuando nuestro sistema inmune, entonces esto genera bloqueo al sistema inmune. En este tipo de situaciones, el coronavirus puede entonces infectar con facilidad el cuerpo. Una vez que una persona está infectado de coronavirus, if you have fear, worry, si tienes miedo y te preocupas, el sistema inmune va a recibir esta vibración y va, va a ser influido por tu miedo. En esta kind of situación, Necesitamos mantenernos alegres, el estado de conciencia estable. Inmediatamente, esto va a hacer que inmediatamente nuestro sistema inmune otra vez mejore. Especialmente cuando nos fundimos nosotros mismos en el campo de conciencia de alegría, felicidad, no y sentimos Even luego, no hay problema. No problem. Aunque tú estés infectado de coronavirus, tu corazón you en el interior confidence. dice, no hay problema. En el interior hay confianza. Y si tienes este estado de conciencia, Will keep us tu sistema inmune se va a mantener estable, Herbal. poderoso. If you are happy, y si tú te mantienes alegre, tu sistema inmune se va a activar y se va a volver fuerte. Uh, happy? Ha, ha, ha, ha, ha, tu alegría, ha, ha, ha, ha, ha. Uh, vas a reír, no no, te, no tendrás miedo. Sistema, ¿no? Growing, growing, y entonces el sistema inmune irá creciendo, creciendo, creciendo, más y más eficaz y poderoso. So, uh, uh, is, uh, the first way Así que la alegría es la primera manera de mejorar nuestro sistema inmune. So, todos los días encuentras diferentes maneras de estar feliz. Tú puedes directamente reírte a carcajadas, como lo hemos hecho. Reírte por ti misma. Y si fuera posible, que te rieras uh, husband, uh, con tu, tu pareja, husband, con tu face to face <laughs> <laughs> que se rían uno it's frente a otro, eso es maravilloso it's, it's a funny, es it's divertido, pero es muy valioso sabemos que así nuestro sistema inmune mejorará el cuerpo puede sanar todo tipo de problemas. En China sabemos que, if gets sick, que cuando alguien enferma worse, y otros le dan la the medicina, la medicina es principalmente para hacer que el chi yang suba en el cuerpo esa energía positiva actualiza el sistema inmune en el nivel de la energía cuando esa energía en el cuerpo sube el cuerpo físico va a trabajar bien. Uh, es lo mismo que cuando reímos y practicamos, body, la, energía, la energía dentro del cuerpo empieza a fluir bien. Y tu sistema inmune se va a volver fuerte. Oh, that's why you need a laughing. Por eso, decimos de reír y reír juntos, reírse junto con los padres, reírse con los niños, creando una risa incondicional. Una risa estúpida, pero no es estúpida, es muy sabia. Uh, es una risa de vida la felicidad is a very powerful emotional level, es una práctica de chikun muy poderosa una práctica de nivel okay. emocional muy bien Then ahora trust, uh, consciousness, trust necesitamos confiar Power. En la there, capacidad de el poder del poder original del sistema inmune del cuerpo. In is potential. Potential. Tiene un gran Those poder inmune. Ese potencial del sistema inmune debe despertar. Ese poder inmune. Uh, hide actúa sobre nuestro ADN en la información genética del ADN esa información es muy poderosa hace que todo el cuerpo crezca desde niños en base a esa información. A y esa información puede hacer crecer so un cuerpo saludable. Así que en el interior tenemos el poder para grow, sostener el cuerpo y que crezca en un sentido correcto. So y cuando algo del mundo externo nos estimula o provoca, nuestra información genética es capaz de transformar esa información externa, transformarla. Cuando un virus entra al cuerpo, esa información actúa sobre la información del cuerpo. Y si, no si tu información genética no puede transformarla, se crean problemas en el cuerpo. Pero cuando el cuerpo cambia de estado, puede transformar la información de los virus. Energy. Y entonces transforma la energía yeah. de los virus be be y estos y esto serán transformados, serán completamente ¿Cómo limpiados. ¿Cómo podemos activar nuestra información del sistema inmune? El poder de nuestro it? sistema inmune. ¿Cómo podemos Activarlo. Usamos nuestra conciencia para confiar en nuestro cuerpo. Confiar en nuestro poder natural del sistema inmune del cuerpo. Solo confiar. Pero no es suficiente. La conciencia va a través del cuerpo. A través del ADN de todas las células. Dando la información, in in power. Wake up. el poder inmune, poder inmune, despierta, y lo the dicen DNA también dentro de las wake células wake inmunes, poder del ADN in in inmune, despierta, in clever. el ADN se vuelve se vuelve inteligente sí, muy, muy claro la información de la conciencia yendo a través del cuerpo va dando la información al ADN y le da este este tipo de instrucciones al ADN entrena tu ADN con la información de tu conciencia la información del ADN es muy sabia, muy inteligente y poderosa. Rápidamente puede detectar los virus o bacterias o células cancerígenas. Cualquier tipo de basura de cáncer la detecta y la limpia. Así que, confiamos en ese poder interno. Then our en, will y entonces, childhood. nuestro sistema inmune natural va a Actually, mejorar a un alto nivel. Realmente, our DNA la información de nuestro ADN, siempre está evolucionando. Uh, siempre That's evoluciona. The nature power, el poder inmune in natural, power, and the work el poder uh, natural y la información de la conciencia trabajan juntos. We trust, uh, trust the body Confía. Now. Confía Everybody, en tu cuerpo. Ahora, todos observamos the whole body inside, todo el interior del cuerpo con una sonrisa interna. Observa all the cells inside. Observamos el interior de todas las células. We Visualizamos que todas las células, todo el ADN de todas las células se vuelve brillante. Brillante. Todo el cuerpo en su interior se vuelve brillante. El ADN y su información. Se vuelven sabios. Clever, inteligentes. Powerful. Poderosos. La el campo y de energía light. del ADN es brillante. All the power can clean todo el poder all del ADN puede limpiar todo el cuerpo, the todo el interior. Negative Todas las, las cosas negativas se limpian. Power el poder del sistema inmune mejora. Siente que tu conciencia ama a todo el interior del ADN con una sonrisa interior, alegremente. La conciencia pura ama a todo el ADN. Todas las células están alegres. El ADN. Su campo de energía se vuelve cada vez más y más brillante. Este es el fundamento del poder inmune natural de sanación. ¿Eh? Y luego. Tenemos otro nivel del sistema, del poder del sistema inmune. Este depende de nuestro, del potencial de nuestra conciencia. Ahora todos observamos la conciencia directamente. our consciousness information confiamos en la información de nuestra conciencia yeah. when consciousness sends information to the whole body cuerpo, the whole body inside the uh, blockages and problems Disappear. Bloqueos y problemas desaparecen. Todas las funciones del cuerpo mejoran. Desde lo profundo de la conciencia, damos esa información y todo mejora. Las funciones son principalmente el sistema inmune. And the body have a lot of other functions. Pero el cuerpo tiene otros well. tipos de funciones y todas las funciones están bien. Master, nuestra conciencia es la maestra de todo el cuerpo de chi. So Confiamos en el poder de nuestra conciencia. Uh, when this consciousness Cuando el potencial world, de la conciencia se desarrolla bien, consciousness la conciencia puede hacer que desaparezcan directamente todo tipo de problemas. Generally speaking, uh, human only uh, about, uh, Sabemos que la humanidad... Uh, solo ha desarrollado sobre el 10% de sus potenciales. La mayoría de las personas quizás solo usan entre el 5 al 10% de su potencial de conciencia. Es un Potencial, grandioso que está escondido en nuestras conciencias y tiene que abrirse y desarrollarse. Muchas personas han visto la película Lucy. No sé si la recuerdan. Cuando el potencial 40, de la conciencia se desarrolla progresivamente, 40% desde Lucy's life. la vida. La vida de Lucy cambia por completo. Cambia por completo. Ella, Ella se vuelve una mujer muy poderosa. La conciencia solo da la información. Y puede transformar muchas cosas. We need to trust our Necesitamos confiar en nuestra conciencia. You en este momento, nuestra conciencia está confident. muy estable y muy confiable. Muy, tiene mucha this confianza. Uh, have a power, uh, Esta conciencia ya tiene <coughs> más poder. Especialmente, si algunas personas que están infectadas de coronavirus se mantienen con su conciencia estable y confiable, confían en ella, su sistema inmune va a trabajar bien y va a limpiar rápidamente el cuerpo y hacer desaparecer los virus. Si el potencial de la conciencia mejora a un alto nivel, es posible que nuestra conciencia And all kinds of virus into and disappear. Transforme directamente el coronavirus y a todo tipo de virus, haciéndolos desaparecer directamente. Now, the more you trust, Ahora, cuanto más confías, el energía la energía de tu cuerpo se hará más y más estable y poderosa. Ahora, vamos a experimentar el estado de nuestra conciencia. Cuando te enfocas en tu conciencia y confías en ella, su potencial comienza a mejorar. After a few days, hace pocos días, after three days, hace tres días, in our course, en nuestro curso, pocos días, five, en, a. en pocos días, control. Vamos a trabajar sobre el desarrollo de la conciencia en nuestro módulo 5 para sanar todo tipo de problemas. Son bienvenidos todos a este curso. Si tienes tiempo y para ti es posible, te damos la bienvenida al curso para que desarrolles tu potencial de conciencia. Es cuando la conciencia envía información. Es otro nivel del estado de conciencia. Y también es muy bueno este nivel para mejorar nuestro sistema inmune. Es el estado de Minyue puro con amor universal. Love. Yeah. We already Nosotros ya hemos practicado Mingyue ya desde hace dos años. Many practitioners state Necesitamos practicar ese estado Mingyue hasta hacerlo estable. Cuando entras en este estado emotions, sientes que puedes ir más allá del cuerpo físico y de las emociones y puedes ir más allá del miedo, te vuelves muy estable. You know, in this consciousness field, Ahora en este campo de conciencia puedes sentir stable, que tu conciencia es estable. Es. Minjue is clear. Minjue claro. Uh, in this pure Minjue. En este minyue puro. Pure unconditional love. Siente el amor puro in e incondicional en este momento presente. This love illuminates the Este amor whole body. Ilumina todo el cuerpo. Todo el cuerpo se ha vuelto muy armonioso. El estado puro Minyue llena todo el cuerpo muy bien. Cuando nos mantenemos en este estado, el sistema inmune de todo el cuerpo naturalmente se va a mantener bien. Ahora, usamos la luz de amor, Min -Jue. Para transformar la energía de todo el cuerpo, sanar todo tipo de problemas y mejorar nuestro sistema inmune. Observamos el centro de la cabeza con una sonrisa interior. Decimos y siente la vibración to the whole head space. desde el centro de la cabeza se expande a todo el espacio interior de la cabeza. Y At the same time we realize the head inside that become bright. Y al mismo tiempo visualiza que la cabeza se vuelve brillante, su interior. Visualize the. the... the... Brilla. Visualiza que la luz brillante del sol se funde con el espacio interno de la cabeza. Head inside become brighter, brighter. Toda la cabeza se vuelve brillante, muy brillante. Esta luz comienza a rotar en sentido antihorario, adelante, izquierda, atrás, derecha, rotando. El espacio interior de la cabeza se vuelve muy brillante. Y la luz de la conciencia pura y la luz del chi universal rotan juntos, rotando. Siente que el espacio de todas las células se vuelve brillante en la cabeza. Y nos relajamos. And inside, all the blockages and the problems disappear. todos los bloqueos y problemas dentro de la cabeza desaparecen, Instead, clean and clear. todo se vuelve limpio y claro, el, immune system becomes stronger. el sistema inmune se vuelve fuerte, Iluminando todo el espacio interno. Is brighter and brighter, el interior es brillante, rotate, muy brillante y rota. Rotate, rotando. Relax. El espacio interior del cuello rota y todos los It's bloqueos pure. y problemas desaparecen. Desaparecen. El sistema inmune mejora. Todos los bloqueos y problemas desaparecen por completo. El interior se vuelve muy saludable. La luz del sol continúa iluminando hacia abajo desde la cabeza a través del cuello llega al cuello, al pecho light, la luz Rest de la conciencia guía al, a la luz del light pecho a rotar pulmones se vuelven brillantes mamas se vuelven brillantes el corazón en su interior se vuelve brillante el espacio interior del pecho se expande Rotando y rotando, Roadhead. brillante y brillante, Roadhead. rotando, Roadhead. rotando, All the block and problems disappear. todo bloqueo y problema desaparecen, Fuá. Sa. Fuá. Sa. Transforman and disappear. se transforman y desaparecen. Fuá en el interior todo tipo de bloqueos desaparecen por completo se vuelve brillante y claro limpio y claro el sistema inmune mejora confía Light, La gran luz rota bajando hacia el espacio interior del abdomen. La gran columna de chi rotando. Es una columna de luz rota. Yeah, brighter, el abdomen brighter, se vuelve muy, bigger bigger. muy brillante y el espacio se hace muy muy grande, okay. rotando, rotando, bloqueos, bloqueos y problemas, y problemas desaparecen, vacío. ¿Hua? ¿Sé? ¿Hua? ¿Sé? ¿Hua? ¿Sé? ¿Hua? ¿Sé? Observe inside. the interior. Become clean and clear. Se ha vuelto limpio y claro. The immune system stronger. El sistema inmune se ha vuelto fuerte, cada vez más fuerte. Jaula. Jaula. Bright light throughout the inner space. La luz brillante ilumina a través del espacio de la columna vertebral se expande, se expande. rotando Relax. te relajas Fire inside there is transparent. La columna vertebral dentro es transparente. All the blockages and problems disappear. Bloqueos y problemas desaparecen. Disappear. Desaparecen. ja Light Siente esta columna de luz brillante head, grande neck, chest, a través de la cabeza, abdomen, cuello, pecho, abdomen. Expande. Se expande. Observa el espacio interior de los brazos Light brillantes. Las piernas se han vuelto brillantes. Whole body become bright, light. Todo el cuerpo es una luz brillante, Rotate. Rotate. rotando y rotando, brighter and brighter. cada vez más y más brillante. Brighter, the brighter. Brillante cada vez body bigger and bigger. más, todo el cuerpo se vuelve grande, muy grande. Y, y siente body. que el amor, lleva a través de todo el cuerpo de luz, it, rotando y expandiéndose. Love, bright chi body. El amor es un brillante cuerpo de chi. Es un cuerpo de chi, de luz, expand, que se expande. Expand, se expande. Nuestros cuerpos de chi se funden juntos. Into our consciousness el cuerpo de Chi se funde en el campo de conciencia mundial, Mingyue. Min Todo el campo bright. de conciencia mundial se vuelve brillante. Rocket. Rotamos. The consciousness builder, el gran campo de conciencia rotando. Our consciousness field, Nuestro campo de conciencia Mingyue es, es una luz brillante illuminates the whole world. que ilumina todo el mundo. Human world become a bright light. Todo el mundo humano okay. se vuelve una luz brillante rotando. The whole natural world become bright. Toda la naturaleza se vuelve brillante. Observe la tierra. Observa, Earth, toda la tierra, en lo más profundo, todo the se sunlight, vuelve esta luz brillante, sunlight, uh, esta luz del sol Earth. que ilumina la tierra. The Earth la tierra se ha vuelto transparente, nuestro campo de conciencia rotando, work. guía the light la luz work brillante work. a rotar a rotar y rotar. Todo el cuerpo de todos los seres humanos se vuelve brillante y en el cuerpo todos los bloqueos y problemas desaparecen. <tose> el sistema inmune ha mejorado. Mejora. The whole world, todo el mundo, the todo el campo brighter, de conciencia y de chi del mundo se vuelve brillante the cada vez más. Earth, el poder inmune de la goodness, tierra y de la humanidad, todo se vuelve poderoso. Ah. Oh, no. ah. <laughs> Expand. Se expande. Se expande hasta el sistema solar. Sunshine. Esa luz de, solar de sol brillante llega al sistema solar. Relax. Y nos relajamos. Consciousness light and the sunlight merge together. La luz de la conciencia y la luz okay. del sol se funden juntos, rotando, okay. rotando, Expand, expandiéndose. When and rotate, you feel Cuando se expande y rota, puedes sentir que todas las células están brillando. Todo el interior del ADN es brillante. <coughs> be under the solar Sentimos world. que nosotros y el sistema solar nos fundimos juntos, somos una luz, somos uno, Home. hola, Home. hola. Consciousness field, lead, solar system, light, El campo de conciencia guía la luz del sistema galaxy, solar para que continúe expandiéndose a la galaxia. Galaxy, space is bright, El espacio de la galaxia brillante y se expande de forma continua en okay. el universo Likewise. rotamos en sentido antihorario, despacio. Nosotros y el universo somos Brighter, uno Brighter. brillante, cada vez más brillante. Molly. Despacio. El chi universal. universal. The rotation, Reunimos el chi universal, universal together, band. rotando en sentido antihorario y lo traemos de regreso. To galaxy, Desde la galaxia, G, to solar system, traemos el to chi best. de la galaxia al sistema solar. And to the earth. Lo reunimos so earth en el Sistema Solar y lo reunimos en la Tierra, todo el Chi del Sistema Solar. Yo. Yo y sentimos el amor puro, Miguel, rotando, amando la Tierra. All human consciousness, feared energy, feared. Amando el campo de conciencia de toda la humanidad y el campo de energía, rotando. Feel our consciousness. Sentimos nuestra conciencia. La pure luz and stable, de nuestra conciencia se vuelve muy pura y estable. Llena de amor. This powerful coming este poderoso the inside, campo de conciencia entra al interior del cuerpo. Right rotando. To all the cells inside. Iluminando todo el interior de todas las right. células. Brillante. Oh, but the is very and clear. El interior del cuerpo es muy limpio y claro. Todas las funciones están maravillosas. <coughs> Sentimos que todo el cuerpo <coughs> es una luz del poderoso sistema inmune. Y el sistema inmune del nivel físico mejora All the organs, todos los órganos inmunes, cells, todas las células inmunes, liquids, todos los fluidos líquidos inmunes, in the light. Y mejoran en la brillante luz del chi. The whole in system la totalidad del sistema inmune is in the es mejorado light, en la luz love. de la conciencia, en el amor universal. Love. Consciousness, love become powerful. El amor de la conciencia es una luz poderosa. E Nuestro sistema inmune mejora. Mejora. Ha -la. Ha -la. Ha -la. Ha -la. Hacemos una respiración profunda y gentil. Movemos todo el cuerpo, rotamos la When columna. Energy flow. Y al hacerlo, la energía de todo el cuerpo fluye. Acompañamos de una respiración profunda. You, our heart is very Sentimos que nuestro corazón es muy, tiene mucha confianza. You Love you. Todo el campo de conciencia te sostiene y te ama. Very powerful, y la energía de tu conciencia se stable, vuelve muy poderosa y muy estable. ¿Y feel? Muy confiable. ¿Lo puedes sentir? Cuando digo -la, so the whole body inner space suddenly siente que todo el espacio interior del cuerpo súbitamente -la. se vuelve brillante. Jao -la. Jao -la. Jao -la. Okay, Bien. So, now, Nos detenemos of, y ahora sostenemos una bola de chi raise up. y despacio la elevamos. This very and El está en este estado de conciencia muy estable y confiable. Head. Las manos por encima de la cabeza. Vertemos el chi. La luz pura del chi va a través del tanti en alto. A través del cuello. Chest, a través del pecho. Abdomen, a través del abdomen. Legs, piernas. Again, elevamos el chi de nuevo. Smile, con una sonrisa interior. Siente el amor puro. So Las manos por encima de la cabeza. She Vertemos el chi. And she light la luz. La luz del chi va a través del tanti en alto. Men. Cuello. El tantien en medio. Tantien bajo. Las manos cubren Tuchi. Gentle and a deep breathing. Sentimos una respiración profunda y suave. Muy bien, separamos las manos a los now, lados, slowly. abrimos los ojos despacio, hmm. okay. you, muy bien, everybody. movemos suavemente el cuerpo, you feel your is, uh, todos podemos sentir que el, el sistema inmune ha mejorado, Yeah. Sí, when you have a good feeling, cuando tenemos feel buenas feelings, sensaciones, sentimientos, uh, conecta your con el nivel de la conciencia. Y esto quiere decir que tu sistema inmune ya ha mejorado. Yeah. <coughs> when you feel your cuando well, sientes que tu energía está fluyendo bien, your is es porque. Tu sistema inmune también ha mejorado. Cuando sientes que tu conciencia en su interior está pacífica y llena de amor y alegría, esto quiere decir que tu sistema inmune ha mejorado. Bien. Thank you very, very much. Muchas gracias a todos. Uh, hope everybody Espero join our, que todos se unan uh, a, a nuestro próximo a curso. curso, el módulo 5, el módulo 5. On the on the que comienza -8. el 8 de enero al 13 de enero. Dentro de tres días, days, dentro de dos días realmente, vamos a comenzar el curso. Pueden encontrar la información en nuestras páginas the web. The World Consciousness Community. Okay. Muy bien. Gracias a todos. Oh, Hola. Oh, Hola. Gracias a todos. Sí, sí, a ti, Gracias. Gracias a todos. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola.